A veces siento que tengo que huir, tengo que alejarme de ti. El dolor que me produce llega a mi corazón, el amor que compartimos lleva al dolor. No vamos a ningún sitio por este camino, parece cierto que no va a ninguna parte, y he perdido la luz que tenía antes Ya no puedo ni dormir Por la noche Me he dado cuenta de que Ya no quieres nada de mí De mis cosas tú te alejaste Y me pides que me ponga a rezarte De mis cosas tú te alejaste Y me pides que me ponga a rezarte Ahora de ti tengo que huir Me has dado amor contaminado Ya te di lo mejor que podría darte Ahora de ti, me toca alejarme. Para hacer las cosas bien, necesitas a alguien que te sostenga fuerte. Y pensarás que el amor es rezar, pero lo siento, no rezo así. Me has entregado amor contaminado Yo sube darte amor purificado Tomas mis lágrimas porque he llorado Yo no lloro más Me he despertado Para hacer las cosas bien Necesitas a alguien que te sostenga fuerte y pensarás que es, el amor es rezar, pero lo siento, no rezo así, pero lo siento, no, yo no rezo así.